¿A qué no sabes cuál es la diferencia entre un inodoro y un motor? ¿En que, en el motor tú te sientas para correr, y en el inodoro, tú corres para sentarte?